Derechito al vicio, somos RC Cine y en esta ocasión especial venimos a traerte el último, el último retro unboxing de cartas sueltas de Yu-Gi-Oh! Solamente haya otro video más con más cajitas, con más cajas impresas en Argentina o venías directamente desde China. Pero ahora vamos a ver las últimas cartas sueltas que teníamos en esta colección de estos últimos años, de esta década de duelos. Así que vayámonos derechito al vicio. Comentanos de ojo el video cuáles fueron tus cartas favoritas, con cuáles jugaste y cuáles de estas colecciones pudiste encontrar en los chinos mercados o en los parques donde siempre vendían cartas de Yu-Gi-Oh! o de Pokémon. Pero bueno, vamos a empezar con varias trampitas. Tenemos esta trampita donde tenemos acá una carta de token. Una trampa para las Pikerus en español. El cambio de corazones, clásico de siempre. El Defensor Incondicional, muy buena carta de trampa. El Shadow Slayer en español. Wall of Illusion, que estaba en el masito de Yugi. Tenemos al Cíclope, al Cíclope de Oscuro, que tenía 1800 puntos de ataque. Un lindo, una buena carta, fiend para tu mazo de Archfiends. Tenemos acá un Archfiend Soldier también, con 1900. El Gratma Majugazet, Que sube su poder de ataque dependiendo del poder que vos tengas de tus monstruos tributos. Bueno, tenemos el next Aggregate. Lo tenemos acá en, con este nombre bizarro. Buena carta tipo Hada. Tenemos acá una carta del Caos Que me gusta bastante. Heavy Storm. El Malvavisco. El Malvavisco del pequeño Yugi. Ya lo encontrábamos en estas versiones. La carta de Trunad Traducido en español como Huracán. El Big Eye también por acá. Carta hechizo de entierro prematuro con un color celeste. La máscara de la oscuridad. Buena carta. Defecto. De Tenemos también la trampa de la marioneta. Esta trampa de la marioneta vino en un masito con las cartas del Structure Deck de Joy número 2. Junto con un chivo expiatorio. Después teníamos otra trampa de las princesitas. Sangan, que siempre hacía falta. Otra trampa de las princesitas. Tenemos acá una carta tipo ada que vos lo podías invocar directamente de tu mano sin sacrificio pero si iba al cementerio al final del turno después tenemos cambio de corazones fisura otra fisura otro muro de ilusión creo que acá ya tenía un par de cartas medio juntas por, como para un mini deck la bruja del bosque negro final condon el, uh, esta carta fue prohibida la carta de los dos pequeños demonios había sido prohibida en su momento otro ciclón, un Heavy Stone Clásico Lightning Swirl Una de las cartas de las espadas de los guardianes Ola de frío El tomate místico para cualquier mazo de oscuridad u, u uno de estos ogros que está Ah, me parece que era Biaku o algo así se llamaban Teníamos un juego de, de tres directamente Pausa de Raigeki Luz Tornado otro Mystic Tomato. Final Destiny. La carta del robo. El virus de destrucción. Claro que sí, que utilizaba Kaiba también. La hada histérica. Me encantan las hadas histéricas. Este estereotipo de personaje japonés son geniales. Son geniales, son geniales totalmente. Luego tenemos el Wall of Illusion. Monster Reborn. de Cheerful Coffin. Admiren los diferentes tipos de cartas que habían, las que tenían diferentes traducciones cambiadas, otras en español, otras bien chinescas. Y tenemos las que tenían las traducciones correctas de las primeras colecciones, como este es de Metal Rider, la número 59. Dar Ruler Hades tenemos en esta versión con los cuernitos que habían sido censurados en Estados Unidos, donde pusieron dos bolitas para que no tengan una connotación negativa religiosa. La carta es del virus destructor, otra de robo, el oro con hacha, y acá tenemos un tipo de carta que era bastante rara, este formato de carta, porque eh, es plastificado de lado a lado, con una impresión de pocos colores, pero, pero, pero, venía en un blister enorme, en, un, en una plancha directamente, una plancha de cartas que vos las tenías que cortar, tenemos entonces la sombra del laberinto, va del muro, el dragón FGD, dragón Meteorito Negro, tenemos acá, a. Ah, no me acuerdo si era casellín el dios del trueno, tenemos al Humanoid Slime, la fusión, el alacrán imperial, bueno, las partes de Exodia como la cabeza, los brazos, todo esto venía en una sola plancha, y lo bueno es que, si te das cuenta, tenían acá las piezas de Exodia con el círculo mágico detrás, no había sido censurado en su momento. Bueno, el exodia completito, que ya era un clásico de estos mazos. El elefante carmesí. El patrono de las rocas, esta esfinge patrona. Y la Santa Juana. Vamos a ver más cartulis. Tenemos una carta de... Bueno, las cajas mágicas mortales. En dos en, teo, en dos traducciones en español totalmente diferentes. La carta de Aligerar. El Happy Hunting Ground. Carta de Campo de las Arpías. Deck Devastation Virus por acá. Otro también con otra traducción en español. Tenemos tres directamente, tres para el mismo masito. La jarra de la codicia. Frozen Soul. El hechizo para detener el hechizo imperial. Reclutamiento. También otra de las cartas de trampas imperiales. Magic Cylinder por acá. Las Hermanas Arpías. Dos versiones totalmente distintas. ¡Tres versiones! Con diferentes traducciones. Tenemos a Curibo. Al Curibo enojado. Bueno, una carta de una de estas. Que eran para los tipo hadas y los tipo Luz. Un pequeño Guatapón. Otra carta de Yugi. Otro de los cazadores de los Dark World. Un Brain Jacker. Por acá. Dead Reincarnation. Tributo a los condenados. Otra de estas. Tramp. Otra de estas. Cajas mágicas de Yugi De Reincarnation Carta de la Santidad que en el anime Te permitía agarrar como 7 cartas Mientras que acá solamente te permitía agarrar 2 O sea, totalmente le cambiaron el efecto Hoya de la Codicia Clásica Unite way Stand para fortalecer a cualquiera de tus monstruos Otra versión de la misma carta Hacha de la Desesperación en español La Trampilla de la Puerta al Infierno Otra Hacha de Desesperación Compulsory Evacuation Device para proteger tu monstruo lo, lo quitabas del juego directamente si te lo iban a atacar o si te lo iban a romper Vamos por otras cartas más Grid, tenemos acá una carta de codicia con tío. Este formato de carta me gustaba un montonazo Muy buen grosor, muy buena impresión Aunque tenían los nombres cambiados Bueno, Dead Counter Work, acá una carta de trampa pero le metieron color verde la Jarra Atrapadora de Dragones. En el batting Mist. Ah, el de Robin que venía en el Masito de Pegasus. Llamada del Encantado para revivir a tu monstruo. carlos de Haunted. Carta de Trampa para el Viejardo Romperrocas. Tenemos acá dos. Ultimate Offering. Impresión argentina de esta carta. Última Oportunidad también de nuevo. Dwarf Little Placement. Tenemos por acá junto con... La máscara que te prohibía al oponente hacer Tribute summons. Y esto, esto seguramente lo, lo puede entender alguien que sepa chino o, o con alguna aplicación de traducción. Esta era la carta, la carta de uno de los. Bueno, una de las fábricas chinas que imprimía estas cartas Yu-Gi-Oh. Tenían buena calidad, pero una traducción bastante rara a las cartas de esta calidad, pero estaban bastante copados. Después vamos a traducir qué onda, qué fábrica era la que hacían estas cartas porque eran muy buenas. Amphibian Best, que esta vino de estas cartas que vamos a mostrarte ahora. También vinieron de una plancha, también que se imprimía en Argentina. Amphibian Best, tenemos por acá. Blue Eyes Toon Dragon, me encantaba un montón. Dark Paladin, que está regastada porque lo recontra jugábamos. Lo recontra jugábamos estas cartas. The Last Warrior From Another Planet, también. Una fusión bizarra entre Zombira de Dark y Mario Kutai. The Masked Beast, carta de ritual. Black School Dragon también. Ese pone una carta detrás. Ah, Barrel Dragon también. Con censurilla, con el diseño estadounidense. Crab Turtle, también venía esta carta de ritual. Zombira de Dark, te digo, este tipo de cartas que vemos acá, que tienen un color un poquito, una impresión con menos tinte, totalmente en español, acá con el nombre de qué mazo venía. Todas estas vinieron en unas cajitas bastante bizarras, acá le, le escribíamos siempre en la parte de atrás de las cartas. Ah. Pero bueno, tenían, tenían bien la información, solamente que eran de calidad bastante livianas. Bastante livianas eran estas cartas que venían en un solo masito, en un solo mazo diferentes cartas de diferentes colecciones. Por ejemplo, Spirit of the Breeze de Labyrinth of Nightmare, las Will también de Labyrinth of Nightmare, Humanoid War on Drake de también la misma colección. El Inmortal de Trueno venía de Magic Ruler. Collected Power venía de Pharaoh Servant. Pero todos venían en un solo mazo. Y teníamos después estas plastificadas con diferentes traducciones como el de la Maga Oscura, Tún. El de el Summoner de Skull, Thun, también. Lord Vampiro. Helpo Emer también venía en estas cartas brillantes. Tenemos un Dark Ruler Hades también, pero a este le quitamos la parte brillante y no nos quedó nada bien. El Artillero de Cañón también. Y estas dos, solamente tenemos estas dos cartas que la habíamos conseguido también por cambio. Pero había un masito que había impreso estas cartas de lluvio con la traducción correcta, con la imagen correcta también. Pero mira con una calidad medio rara. Con las cartas curvadas como las que se imprimían de las cartas españolas. O sea, la información y la colección de las cartas eran las de... Bueno, acá dicen 305-041, que es la numeración que tenían las colecciones japonesas durante el primer año de yu -Oh. Pero, pero, pero, bueno, estaban en buena calidad, al menos. Las últimas cartas que nos quedaban acá de esta colección eran... A ver... Bueno, un Elemental al giro Man, también lo tenemos acá bastante estropeado. Manga Ryuran y este Hamburger Recipe venían en uno de los paquetitos con los muñecos de yu gi chinescos que tenían buena traducción, pero te digo no te, es el único Mangarrilán que teníamos y el único Hamburger Recipe para poder invocar al ritual de hamburguesa vamos a ver, siguientes cartas tenemos bueno, esta carta mágica la tiene introducido como jugada relevante acá tres de cada una el escudo para drenar Uh, esta carta estaba buena, que venía en el masito. En el masito de las cartas de los Anzingers venía este. La trampa de la autodestrucción de Kosaki, Defensor incondicional. Aliento de, bueno, de dragón. Rally Eternal Rest para romper los equipamientos de las cartas y sus monstruos. Hero Barrier. Magic Jammer. Absolute End. Buena trampa. Chain Destruction. Bomba del Cementerio. Bueno, este teníamos una trampa de los Great Keepers. Counter Magic también. Minor Goblin Oficial lo tenemos por acá junto con Time Seal. Use Deserts. Bottering Trio. Light of Intervention. Ward Suppression. Attack and Receive. Seven Tools of the Bandit. Earth Shaker. Acá estaba puesto como Squall, pero creo que tenía otro nombre esta carta trampa. Grape Robes Retributions también. Qué tenebroso, unas momias comiéndote con de todo. Desde the Me gustaba un montón la dinámica egipcia que tenían las primeras cartas de lluvia. Trap Hall. A ver, hay algo pegado detrás de Trap Hall. Y es un Solemn Wise. Deseo solemne. Esta la usaba un montón para molestar totalmente. Blind Destruction bueno follow the light me parece que era esta trampa curación en cadena cadena explosiva también la carta para desaparecer. lesión doble buena carta con dos personajes muy recurrentes en el lord de judío -Oh. bueno tenemos acá a las... ¿cómo eran los soldados los soldados no me acuerdo el nombre de esta trampa time seal alune shadow por acá carta que utilizaba my valentine la carta de la apuesta, ahí en una versión medio brillosa. Los muros del castillo, Penalty Game. Una carta donde aparecía Pegasus antes de que estuviesen las cartas de Speed Tuel. Destiny Signal. Uh, trampa del cementerio esta, llamada del cementerio creo que era. Una carta también para, para esta familia de cartas elementales de tipo agua. Bueno, esta del contraataque, donde aparecen los Goblins, Soldados, otra más de estos Elementales de Tierra, Cross Counter para tu masito de tipo Bestia, Trattling Roar también, que venía en el mismo masito, Fake Trap, armadur Armadura Sakuretsu en dos tipos distintos, que se darán cuenta de las diferentes tonalidades y traducciones que tienen, la carta del encantamiento o oh, la trampa del viejardo se llama esta trampa. La trampa que te hacía viejo. man Crush en dos versiones también totalmente distintas. Y ya vamos terminando. Faltan dos tantitas más. Tenemos Force Ace Fire. Como se el fuego obligatorio. Acá vemos cómo se está rindiendo el rey. Mientras lo están vapuleando con de todo. La Numinous Heller que miren. Estas dos cartas fueron impresas casi por la misma compañía, con el mismo material. Pero, pero pero se darán cuenta que ambos, mira, la parte de atrás están impresos igual. Igual con el mismo logotipo en japonés. Pero esta se imprimió primero con todo el texto correctamente. Después se imprimió esta. Con un cambio en la imagen y con el texto cambiadísimo. Y ustedes saben entonces que esto lo hacen adrede. Para que no se tomen las cartas como falsificaciones. Pero sí, durante una época esta misma fábrica que imprimía esta carta. Podía imprimirlo con todo el texto sin ningún problema. Y después tuvieron que hacer todo el cambiazo de las traducciones. Pero bueno, entonces tenemos... esperan Forsifiers. Núminos Healer. Y tenemos acá otra Núminos Healer. Meteorite Shower. Por 2. El Anillo de la Destrucción que lo tenemos acá sin censura. Con las granadas explosivas. Esta trampa de los dragones. Ah bueno, esta estaba buena. Esta trampa también para agarrar cartas. Una trampa tormentosa. Otra bomba. Otra del Good Goblin Housekeeping. Tenemos tres de la misma. Bueno, otra llamada de la tierra. Tenemos dos distintos. El Halloween Life Barrier. Que estaba bueno. Era una evolución o una... ¿Cómo se dice? Un reprint de, de, las, de la trampa que ya venía en los mazos de las primeras generaciones. Tenemos el mismo... ¡Ah! De Waboku. La trampa evolucionada de, Go, de Waboku era esta. Magic Drain. Esta era de una colección argentina también. Campo de Ryorioku. Ua, esperen que me salió volando. Hay que acomodar un poquito las cartitas. Fall of the palas te digo, toda, entre todas las trampas reales que habían, hicieron, hicieron esta donde había la revolución directamente contra estos reyes. Que aparecían en las cartas de Yu-Gi-Oh. Sacred shine Bueno, esta trampa ta, ta, ta, ta, de invitación al... Era la que utilizaba Weevil en el duelo contra Joy, me parece. Palace Proclamation también por acá. Tenemos Pole Position, donde teníamos varios tankis, tanques y cartas mecanizadas que vemos en el juego. Refusión, tenemos dos por acá. Lightning Blades, que estaban bárbaras. Y esta, te digo, esta, esta Lightning Blade de esta calidad es era mortal. Con el simbolito, con todo, con todo tenía esta, esta versión laminada. Nosotros tenemos la energía oscura. Dianquito, la versión censurada que no te muestra el hombrito. Reless Restrain para tu Girfrit. Muy copado esta nueva versión de Girfrit que había salido hoja magia tenemos acá al psíquico vespa roba otro tenemos al goblin que roba jarras la reja de hierro de pesadillas car destrucción del masito de yugi el título de caballero R Ray Justice. que juntos formaban la palabra hero doble attack de la versión española argentina cinturón negro legendario en español el 10 Spill Carta mágica Ritual Foregone de la colección argentina. Bueno, una carta mágica para los zapitos mortales. Y otro amuleto de trampa. Vamos a ver qué nos falta entonces. Una tandita más. Y ya terminamos este especial. La retro unboxing de las cartas sueltas. Después nos falta una de unas últimas cartas. Unas últimas cajas que todavía tenemos. Tenemos el Feather Shot por acá junto con Obl Oblirate Gerald. Que estaban buenas. Estaban buenas. Este... Este tipo de cartas también que salieron: Flashmas Excelling, por acá. El ojo del milenio. La balanza del milenio. La llave del milenio. El collar del milenio. Tenemos la tumba del milenio. Tenemos acá una carta de ritual para la Doriatri. Me parece que era, no me acuerdo la carta de ritual de los diferentes elementos. El cargador de baterías. Cold Wave. Brain Control spill, Buble Shuffle para tu buble Para tu era elemental Confiscación Insect Imitation Infinite cars Grape Digger Gold Fusión y reclamo de la... Este ya era de la época GX Esta es la carta de ritual para el de los ojos azules Me parece que es Pistola de electricidad de Sparkman Big Wave, Small Wave uh. Muy linda carta. Tremendos Fire también. El sello, el sello del dueño. Que te permitía devolver una carta del campo del oponente a tu campo si era tuya. La carta de la pregunta de Joy. curse of the Masked Beast. También por acá. Comen Semen Dance. Me gusta que hayan salido las dos cartas de rituales en el mismo masito. Bueno, esta carta era para destruir monstruos en modo de defensa me parece. Inspección. Fusión simple. Ojo del milenio. Burning Line por acá. Flecha pegada. Esta era la flecha del Fien o algo así. Segunda oportunidad. Vemos de nuevo al Goblin que roba jarras. El escudo y la espada. Para la defensa también. Este era. Mmm, no recordamos el nombre, pero era como geometrización o algo así. Eh, bueno, Warnhall por acá. Tenemos carta acá de, de token, de trampa. Dark Mimic LB1. De una hermosa calidad. Dark Mimic LB2. Otra más de la misma carta. Otra de esta jugada del, de los monjecitos de roca. A ver, esta que te daba 500 puntitos de vida. Te daba, te daba 500 puntos de vida directamente. Monster Recovery. Pot of Avarice. Uh, La carta mágica para los para las bestias sagradas de GX. Reles Restrain de nuevo. Pot of olla de la Humildad sería Humility. Bueno, tenemos la carta para Reshaft del de, Destructor. Me parece que era dos cartitas de Ritual. Cartas, cartas de Santidad. Inferno Fire Blast por dos. Para tu Dragón Negro de Ojos Rojos. El Espía Inexperto. Bueno, carta de asistencia por acá. Tenemos dos. El rompetrampas. Uno de los Grey Va, Una... bueno, No es de la jugada de los Grey Keepers, pero venía en el mismo masito y te permitía tener más cartas en tu mano. Pagando puntos de vida. Después tenemos el designador oscuro. Ah, esta era la de transformación o transmigration, algo así se llamaba. Después tenemos bueno, otra más de estas, del mismo masito, esta estaba buena, esta también, dos timing capsule le ponen acá en el nombre y con esto, con esto terminamos esta tanda de cartas entonces. Esta tanda de cartas de Yu-Gi-Oh! Retro Unboxings. De las cartas sueltas que teníamos de esa época y que podías conseguir en los mercaditos chinos. En los diferentes bazares o en las jugueterías de Argentina y de Latinoamérica. Todavía nos falta una de cajas, de cajas especiales. Como por ejemplo, te vamos a adelantar. Tenemos, a ver si llegamos a verla ahora. Sí. Caja de cartas impresas en Argentina como este de Spirit Color. Con el mismo nombre del videojuego de Game Boy Advance. O de DS me parece que era. Lo tenemos acá que vamos a ver que es una colección completa en el próximo videazo. El último de esta colección, de esta miniserie. Que esperamos que lo hayas disfrutado, te haya divertido, te haya hecho pasar el rato. Y nos vemos en una próxima ocasión. Yéndonos siempre lleno de magias. ¡Derechito al vicio!